Vamos a desarrollar la actividad interactiva correspondiente a la actividad de aprendizaje 4 del curso corto virtual Manipulación de Productos Químicos. Transporte interno de productos químicos. Vamos a leer las instrucciones. Una empresa de químicos ha contratado a Mateo para realizar la inspección del sitio de manipulación de reactivos y trasladar los productos desde la bodega hasta la planta de producción. Para que Mateo cumpla... A cabalidad con su labor, ayúdele a responder acertadamente las preguntas. Recuerde que si responden correctamente a tres preguntas, va a un error que le afectará a su desempeño. Y se de clic aquí. Vamos a relacionar eh, el tipo de transporte interno a la izquierda con sus características en la derecha. Entonces, transpale manual. Este Tipo. Este equipo mejor cuenta con una bomba hidráulica accionada por un operario y permite trasladar mercancía horizontalmente. Transporte eléctrico. Este equipo permite elevar la carga a una pequeña distancia del suelo por medio de un sistema eléctrico. Carretilla manual, este es un vehículo sin motor que permite transportar mercancía de forma horizontal o vertical. Apiladora eléctrica. Este vehículo de transporte cuenta con un mástil o el que se desplaza en horquilla por medio de un sistema de control eléctrico. Apiladora manual. Este vehículo funciona por medio de una bomba hidráulica controlada de forma manual, permitiendo la elevación de la mercancía. Y por último, carretilla automotora. Dice, se recomienda que este vehículo tenga motor eléctrico si se usa dentro de las instalaciones, vamos clic en validar y continuamos con la siguiente pregunta de clic aquí, damos clic para responder la pregunta las sustancias químicas peligrosas no se deben transportar en elevadores de pasajeros. Opción correcta, la A. Vamos a hacer clic aquí en el extintor. Y es un sistema que protege contra salpicaduras, sustancias volátiles o formación de aerosoles. Opción correcta, la pitrina de extracción, C. Sí. Bueno, a continuación vamos a, vamos a relacionar el significado con las, eh, con las indicaciones. Entonces, bueno, prohibición, a ver, prohibición comportamientos peligrosos, se prohíben los comportamientos peligrosos. Material y equipo contra incendio, identificación y localización, debemos identificar y localizar material y equipo contra incendio. Obligación, es una obligación, comportamiento o acción específica. Peligro, alarma, peligro, alarma, alto, parada y dispositivos de desconexión de emergencia. Situación de seguridad, vuelta a la normalidad. Cuando la situación ya está segura se vuelve a la normalidad. Señal de advertencia, atención, precaución y verificación. Vamos a hacer clic en Validar, ah, me falta una, cuál le falta? Salvamiento o auxilio, podemos ir a las puertas, salidas, pasajes y material. Vamos a hacer clic en Validar y listo. Esta actividad es un poquito tediosa porque debemos relacionar muchos conceptos con sus significados, sus características. Pero en cuenta que el orden no va a ser el mismo, así que pues es un poco complicado ahí. Vamos a hacer clic aquí. Y dice, es un equipo necesario en las actividades de transporte interno, traspaso y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en caso de que haya una fuga o derrame pequeño del producto. Opción correcta, la de kit de derrame. Vamos a aquí y nos pregunta no se debe utilizar el equipo de protección personal cuando el equipo de protección personal presente deteriores no debemos usarlo opción D vamos por la mitad nos quedan todavía unas preguntas a ver qué sí. sigue vamos a clic aquí dice relaciones el tipo de transporte interno a la izquierda con sus características de transporte. Eso sería bien unos elementos con su respectivo color de identificación. Entonces, agua, extinción de incendio, verde, rojo, verde. Aceite, combustible, diésel, marrón, blanco, marrón. Agua potable, verde, azul, verde. Aceite lubricante, marrón, bel, verde, esmeralda y marrón. Por último, agua de enfriamiento correspondería con verde, blanco, verde. Vamos a clic en aceptar, encerrar mejor. Y continuamos con la siguiente pregunta. Vamos a clic aquí. Y vamos a, a responder. No forma parte de las técnicas de trasvase. Vertido por medio de su opción con la boca. Opción D. Nos quedan dos preguntas para finalizar con esta evidencia. Hemos clic aquí Soportar cargas estáticas, maquinaria, estantería, entre otras Cargas dinámicas, tráfico de vehículos y tipos de carga y resistir el desgaste Es una característica de los pisos, las esquivas, las botas o el kit de derrames O antiderrame, mejor. Los pisos es su característica principal Por último, vamos a responder la última pregunta para finalizar por fin esta evidencia. ¿Dónde estamos a ver, Vamos a ver, unos segundos. Damos clic aquí. Es, sí, sí. en el transporte sí. interno de un producto químico se deben tener en cuenta varios aspectos de los que se menciona a continuación. ¿Cuál es el verdadero? Opción correcta, la opción C. En el, en el transporte interno, sí. sí, el material trans. Si el material a transportar no se encuentra debidamente etiquetado o rotulado, debe ser informado en el área de almacenamiento para que le suministren el rótulo al material. Opción C. Con esto terminamos esta evidencia interactiva, transporte interno de productos químicos. Dice, felicitaciones, cumplió con el... Propósito de la actividad interactiva, gracias a su dominio conceptual sobre el tema, Mateo realizó con éxito la verificación de las condiciones del sitio de manipulación y el traslado de los productos desde la bodega hacia planta de producción, disminuyendo los riesgos asociados a los en cerrar y con esto terminaríamos esta evidencia actividad interactiva.